Bueno, yo vengo en representación un poco de lo que éramos el equipo de distribución y de, y de factura de noticias, ¿no? Porque lo que contaba Café en Lied, eh, era lo que pasaba en la calle y lo que silenciaban muchos medios. Eh, Café en Lied fue una idea bastante alocada. Mando un abrazo muy fuerte de Marta y de Albano, que ahora están con otras faenas que ya sabemos que tienen más que ver con, con su implicación institucional. Eh, pero cuando esto surgió, tal como son Marta y Albano, surgió desde esa pareja que para mí constituyen un frente de lucha, porque volver de ser enfermera, de operar, de encontrarse con las dificultades que se encontraba Marta en, en los hospitales, eh, con sus compañeras, con los pacientes, y encontrarse con un compañero que apoyaba, digamos, esa esa faena a partir de la investigación de qué era lo que estaba pasando con la sanidad y así fueron represariados después de 15M cuando ellos, eh, eh, digamos, denunciaban solo lo que pasaba en los hospitales de Blanes y Calella. Eh, ellos recibieron una multa, fueron imputados y luego absueltos por suerte, pero a partir de eso surgió la idea de ellos de hacer un crowdfunding porque la gente quería colaborar con esa... Mm, <ríe> importante cifra, que creo que eran 10.000 euros, una cosa así, algo que ellos no podrían facturar ni en un año, no pero bueno, en la crisis en la que ellos estaban económica, viviendo con sus suegros, surgió la idea de hacer un libro, y a partir de eso Albano creo que se obsesionó con un tema que era la tirada de, de, de la vanguardia, que eran 150.000 eh, números eh, diarios, eh, ejemplares diarios, y que se repartían, entre comillas, gratuitamente en el, en el metro, en, el, en trenes, en, en hospitales, y, y que iban en papel. Entonces, a él se le había ocurrido esta idea de mm, hacer esto que, para, que, para, que en el bar, en la peluquería, tiene más credibilidad, que ya no, no forma parte de un portal, digamos, de internet, sino... Pero esto lo dice el diario, ¿no? O sea, esto es una... O sea, ¿quién es Manel Prat? ¿Por qué está...? No encontramos la, el primer número que, que denunciaba por qué, digamos, que en, en los medios de, de información estaban en manos de, la, de los bancos y, y, y indicaba claramente de qué eh, bancos, digamos, ¿no? Eran eh, la, los sponsors de estas, notici de estas noticias, digamos, manipuladas, ¿no? Porque eh, lo que en ese momento veíamos en el periódico, en la vanguardia, eran líneas rojas para los luchadores sociales, líneas ver eh, verdes para para los estafadores bancarios, bueno, y era todo una... Era, realmente asistíamos a, a, un, a, un, a un festival de la confusión de la información, ¿no? Y surgió esta idea de hacerlo a partir de un crowdfunding de un micromecenaje y en una semana o dos ya teníamos un dinero que alcanzaba para... Creo que las primeras eran seis tiradas, o sea, durante seis meses, una vez al, al mes íbamos a tener... 150.000 números a través del de aporte de 1.619 personas. Me acuerdo que las, las cifras no, no, no nos cuadraban porque había una voluntad muy expresa por parte de la gente de que este medio surgiera a la calle y que fuera repartido de forma gratuita. Ya no aportar para recibir una publicación, que es lo que hacemos generalmente con otros medios que sí nos interesan, por ejemplo, como la directa, el diario… Eh, o, o, o, bueno, La Marea y tantas otras, eh, tantos otros medios alternativos de los que nosotros también nos nutríamos de noticias, eh, sino, digamos, poder eh, hacer llegar a partir de nuestro, de nuestro aporte a un montón de personas que eh, desconocían absolutamente estas cosas y una de las grandes victorias de esto que surgió en abril del 2014 fue que, Empezamos a repartirlo en los lugares donde llegaban otros medios, también mm, supuestamente gratuitos, pero que no lo eran, porque La Vanguardia era el periódico y es, sigue siendo el periódico más subvencionado de la historia del Estado español. O sea que es, una, es importante, ¿no? De todos los lugares donde recibía dinero La Vanguardia, eh, con, ¿por qué condicionaba tanto esas, esas noticias, ¿no? Empezamos a llegar a las panaderías, a los bares, la gente nos pedía, bueno, cuando salía, y esto además lo empezamos a repartir con los movimientos sociales. Toda esta gente que estaba aquí, todos estos compañeros, fueron partícipes de que el Café M10 llegara a muchísimos lugares donde era mmm, imposible, digamos, un señor mayor no, no, no a lo mejor no, no tiene la herramienta de Internet, digamos, que podemos tener, o sea, porque todas estas noticias estaban en Internet, o sea, todas estas noticias las vemos y Internet es bastante efímera en ese sentido, porque leemos una cosa y se nos pasa, pero cuando lo leemos en papel, y esa era la obsesión de Albano, era un poco eh, competir una vez al mes con la vanguardia no repartíamos los 150 mil en ese día, para esto también la Cooperativa Integral Catalana, el Aurea Social nos, nos daba lugar, nos dieron lugar el Ateneo La Base, eh, Tres Voltas Rebel, todos los, los lugares del bar, de, del, sociales de los barrios nos, nos ofrecían ese, ese espacio para ir a llevar 1.500, eh, 2.000 y lo... Entre las cosas, digamos, maravillosas que tuvo el Café Amdiet, digamos, que empezó, digamos, en abril del 2014 y terminó justamente con la puesta en funcionamiento de la ley Mordaza, ya los dos últimos números los hicieron un grupo de compañeros que se llamaban Som que porque ya Albano había decidido desvincularse de la revista para que no tuviera un eje político y no tuviera una implicación, digamos, político-partidaria. Y eh, nosotros nos sentíamos que hacíamos las noticias porque estábamos en la calle como movimientos sociales y eso lo reflejaba el Café ambiente Y también hacíamos la distribución eh, que estaba a cargo de un grupo muy especial que eran Luis Sotillo, Ramiro Perea, gente mmm, de la Marea Pensionista, muchísima gente que nos llamaba por teléfono y habíamos hecho una red importantísima de distribución. Creo que en eso se basó que el Café Amjet la gente lo hizo muy propio. Fue una, una herramienta de comunicación muy importante para contarle por ejemplo, los estudiantes, a los padres lo que pasaba sin tener que sentarlos en una silla frente a Internet. Eh, era una herramienta que nosotros podíamos repartir en el metro, que podíamos repartir en los trenes, que podíamos repartir en las panaderías, en las peluquerías y en los lugares donde llegaba una información absolutamente manipulada. Y... Como decía, una de las victorias, digamos, se trataron temas muy importantes, digamos, dentro de, de los temas que, que Albano se había obsesionado, era el TTIP justamente, y creo que fue una de las mayores tiradas que tuvimos y que fue repartida por muchísima gente. Eh, y también eh, una cosa muy importante que en derechos humanos, tanto el tema de Patricia Eras como 4F, se supo eh, antes de que fuera... Eh, la tele, ¿no? La que dijera sí fue cierto, fue un caso de impunidad, fue un caso de, de tortura, de detención absolutamente irresponsable por parte de los cuerpos policiales y un suicidio inducido, o sea, un asesinato por parte de las instituciones. Esto, poner en, en, en papel este tipo de información, eh, fue muy importante porque fue un proyecto autogestionado, fue una distribución que la realizamos en bicicleta, en el coche de Luis, en el coche de Ramiro, gente que colaboró desde todos los lugares de Cataluña, Marta subiéndose con la, con la furgoneta, paseando por toda Cataluña, repartiendo esto. O sea, fue una cosa absolutamente casera desde una pareja que para mí sigue constituyendo un frente de lucha y un ejemplo eh, en lo que es materia de comunicación y también de lucha del carrer. Y, y bueno, y para nosotros fue una experiencia hermosa porque pudimos estar a pie de calle, movimientos sociales que no contamos con una maquinaria detrás, digamos, de partidos políticos o, o de dinero, como decía Marta, con relación a la paz, de poder informar a la gente en la calle con un con esto, no ya con un panfleto, digamos, de porque la gente pasa de este tipo de cosas, y era lo que hablábamos, ¿no? las movilizaciones, y la gente no se para a ver de qué es esta movilización y muchas veces nosotros vamos en las manos gritando ¿verdad? y no nos preocupamos por explicar qué es lo que estamos haciendo. Café Amdiet sirvió para eso. En cada manifestación, cada miércoles en la Valdebrón, de Bron, cada eh, principio de mes, o bueno, cuando lo podíamos sacar, eh, eran todos los movimientos sociales los que se acercaban a llevarse un puñado de Café Amdiet y nosotros queríamos agradecer eh, esos dos años, digamos, de, de tarea porque fue una tarea conjunta eh, porque si bien hoy el Café Amblet no está en la calle, mostró que hay posibilidades de hacer las cosas de una manera alternativa, como explicaba la Cooperativa Integral Catalana, de una manera autogestionada y contando la verdad, lo que los medios de los bancos ocultan. Y bueno, creo que no me dejo nada, pero sí eh, decir que el último número fue la ley Mordaza y que hablaba de los consejos eh, a los que tenemos que desobedecer. Y creo que... Eh, Café en Viet, ojalá vuelva, si no vuelve volverán otras formas, pero sí si, eh, es muy importante seguir teniendo una tarea de desobediencia en las calles y de información verídica eh, y contrarrestar absolutamente el discurso oficial porque es absolutamente necesario para seguir adelante. Y muchas gracias a todos los que nos ayudaron.